Bienvenidos a este evento que es muy importante para nosotros, donde presentamos la renovación de nuestra Honda DAX. La moto monta el motor de 125 centímetros 3 la horquilla tipo eh, invertida de 31 milímetros, discos de freno delantero y trasero a veces de un solo canal, las luces son full LED. Sigue siendo moto con embrague centrífico o semiautomática, no tenemos el embrague. Si ya aquella versión antigua iba muy bien, pues ahora súper.